el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, Gol, Gol, Gol, Gol, Rafa, Gol, Gol, Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos en radio y en televisión. Quiero comunicarles que en radio estamos de lunes a viernes, 12 del día a 3 de la tarde, son tres horas de pura candela en 910 AM, la voz del Río Grande, Puerto Delar y también estamos en Canela Estéreo. 87 y también a través de nuestras plataformas Facebook Live, Rafa Gol de YouTube Estamos con Rafa Gol Y nuestra emisora virtual www.rafagol.com Que es una emisora que Además es Stream, ahí también nos puede Ver y escuchar En todos y cada uno De los partidos, de los programas Esa es la ventaja que tenemos ahora Así que esa es nuestra tarjeta de invitación para que todos los días nos puedan acompañar en ese horario. 12 del día a 3 de la tarde con el debate Bueno, y quiero compartir con ustedes un verso que encontré en el Salmo 119, versículo 143. El Salmo 119 es el Salmo más largo de la Biblia, tiene 136 versículos. Pero el 143 dice, cuando la presión y el estrés me vienen encima, yo encuentro alegría en la palabra de Dios. Encuentro la solución en la palabra de Dios. Cuando el estrés y la presión. ¿Quién no vive estresado? ¿Quién no vive hoy con presión? Por los problemas económicos, por los problemas de la familia, por el problema en el trabajo, el problema con el vecino. Hoy vivimos todos con una presión muy fuerte, que la... Que, ...que el COVID... ...cuántos vienen presionados con el COVID... ...cuántos vienen presionados por tanta situación... ...y eso le genera un estrés... ...entonces este versículo dice... ...claramente... ...cuando la presión y el estrés... ...se me vienen encima... ...yo encuentro... ...refugio, alegría, consuelo... ...en la palabra de Dios... ...por eso hay que leerla... ...leerla... ...muy poco lo hace... ...muy poco... ...entonces... ...eso tiene que ser uno de los hábitos... ...en nuestra vida...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 Anoche, anoche, an, no, antenoche, el viernes, arrancó Medellín en el Atanasio Girardot, doblegando a su rival de turno el once, Caldas tres goles por uno. Empezó ganando el once, Candas, y todo el mundo se mareó. Pero Julio debutó eh, con los pies bien puestos sobre el estadio Atanasio Girardot, ordenó el equipo y ganaron tres goles por uno. Anoche Nacional empezó perdiendo también el partido frente a Junior de Barranquilla. ¡Qué maravilla! Y terminó perdiendo el Junior. Tres goles por uno con Atlético Nacional. El Deportes Quindío empató aquí con el Envigado. En el Envigado. El, el, el, el, el con el Envigado. El Envigado empató 1-1 con el equipo del Quindío y en estos momentos juegan Águilas frente al Bubu Caramanga. Está ganando las Águilas 3 a 0. Acaban de hacer el tercero. 3 a 0. Está ganando el equipo de Águilas con un partido extra extraordinario. Ese partido de Marruco, hermano. ¿no? De Marrugo. Ha jugado se hizo un, un remate de media cancha, una pelota de media cancha que le pegó en el palo. Pero bueno, de esto vamos a hablar ya ya, porque quiero que llamen a nuestras líneas telefónicas 232 4204 01 8051 5015, van a participar por los premios que estaremos entregando esta noche. Aquí están los premios para que ganen los balones de Rafa Gol y los MUS de Rafa Gol que estaremos entregando entre los que llamen esta noche al 232 4604 01 8051 5015 y la caneca de más placa. ...para que usted se lleve esta espectacular caneca de más placa... ...que es a, a, a Estuco y, y Masilla, ahí mismo. Dos en uno, son dos en uno. La estaremos entregando entre los que llamen. Ahora sí, vamos a la polémica, vamos al debate. El debate lo presentamos ya, ya mismo, al nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. La vida, la vida, la vida. Oigan, la vida sí es un lujo en, hotel, en el Hotel Dan Carton, que es un hotel cinco estrellas en la ciudad de Medellín. Y ya conoces cuando se vente su, su licencia de conducción, renovarla en Condumédicos es tu mejor opción. Llámanos o visítanos en el centro comercial punto clave local 261 y llámanos a estos teléfonos 448 42 -78, 448 42 -78. ahí nos encuentran. Más placa, masilla y estuco plástico acrílico. Ahórrate el reboque, tiempo y dinero. Aplícalo en concreto, bloques, ladrillos y drywall. Perfecto acabado en tus obras. Y por supuesto, ¿ya conoces cuándo se vence tu licencia de conducción? Renovarla en Condumédicos es tu mejor opción. Llámanos, llámanos, llámanos o visítanos en el Centro Comercial.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 Gritó como loco los goles de Nacional, su equipo ganó tres, tres, ganó tres goles por uno. Don Luciano, buenas noches, el líder Atlético Nacional, imparable. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Claro que los grito, pues si es mi equipo. Desde que abrí los ojos, soy hincha de Atlético Nacional y no ando por ahí siendo hincha ocasional. ...diciendo que es que yo no pienso... ...yo pienso como hinche... ...yo no lo he negado... ¿verdad? ...no lo he negado... ...y soy periodista profesional en retiro... ...para que también quede bien clarito... ...porque es que hay algunos... ...ay no, es que yo soy periodista... ...y no pienso como hinch ...yo no lo he negado... ...ni voy a negar jamás... ...mi máxima felicidad... ...que se llama Atlético Nacional... ...y les quiero confesar... ...que todavía no estoy feliz... ...porque ¿no? sí, va muy bien... ...haciendo una gran campaña... Pero todavía no se ha ganado nada. ¿Qué le falta? Y aún aún en este momento puede quedar eliminado. ¿O no? No, no ¿o en no? este momento no. Si Nacional si cabe... pierde todos los partidos que le faltan, no queda eliminado. Tiene 28 Usted puntos. Ese sí es muy negativo. Si Nacional. Es ave, ese madre. es el hincha. Yo, <risa> yo, yo, ave, yo <risa> no voy... <risa> Qué mal hincha. Es, es muy improbable que Nacional pierda todos los partidos, o sea. Con uno de... más que gane, más asegura. De de bueno, no, con uno que gane, asegura. Pero bueno, yo no voy a llegar aquí ahora que me echen a decir ¡Yo me voy y no vuelvo! Y aquí están clavados otra vez Haciendo las mismas pendejadas de la semana pasada Haciendo las mismas pendejadas de la semana pasada Ni voy a, ni voy a gastar tiempo queriendo convencer a nadie Porque Nacional puede quedar eliminado bueno y... Es que no yo no voy a gastar mi tiempo peleando Pena. con las piedras pues Es muy, muy jodido Bueno, tranquilo, cálmese, Gustavo Siga, Lucía. No, que siga el hermano pues, No, no, que siga ya hermano Usted se, No, usted, usted no hermano Se va a dejar a, no, a chaval. O, aquí, o aquí le ponen orden al negocio O no hay negocio, así es simplecito eso. Bueno, entonces uh, voy a remate, uh, Bueno, sigan por usted Bueno, entonces uh. voy a hacer mientras respire y No, yo, yo, yo, estoy, yo, estoy, yo, estoy, respire, yo estoy enojado ni nada Respire tranquilo, mire Mientras tanto le voy a decir que la pregunta de esta noche Para que la gente llame por los premios Que mmm, La pregunta que tenemos esta noche es ¿Cómo se llama el estadio de Turbo? A ver, ¿cómo llama el Estadio de Turbo? A ver, una pista, una pista, una pista, a ver. Una pista. Una pista del Estadio de Turbo. Sí. Eh, eh, eh, uno de los históricos de Atlético Nacional. El reggaetón, el reggaetón. Sí, el sí, reggaetón sí. le encanta lo los. Sí, sí, sí, sí. Que cuando arrancaba, por esa zona izquierda, apareció una turbina así. ya ¿listo? Bueno. <risa> Exacto. Ahora sí, Luciano, continúe. Bueno, decía que todavía no festejo nada, repito, porque... En la ley de probabilidades, lo que no se concreta es probabilidad. Y Nacional puede quedar perfectamente eliminado. Ah, que tiene 28 puntos, que le ganó a Junior. Magnífico, magnífico, magnífico. Van muy bien, pero todavía, insisto, no han llegado al punto que tienen que llegar, que se requiere para llegar y ganar lo que le corresponde por derecho al equipo más ganador del fútbol colombiano, al más representativo del fútbol colombiano. Y los muchachos, y el cuerpo técnico, y la junta directiva, y obviamente nosotros, la hinchada, tan acostumbrados a ganar, y no andar sumando aquí y ¡Ay, que mira, qué fue que le metieron un mola, yo no sé quién! No, no, no, no, no, no, Nacional no está para esas vainas. Pero puede quedar eliminado. Ni Ah, entonces no. Ya no no le no, puedes no, decir no, nada. No, no, es que no watch con nadie hoy, hermano. ¿Cómo no se este llama este, este programa, hombre? Ya, ya, ya. No a la hacer... tertulia. Pues sé ¿okay? la voz, entonces, el debate con quien ¿Cómo se llama este programa? Pero conmigo no lo vas a hacer. La tertulia, ¿o ¿qué? Conmigo no vas a hacer debate, la voz. O lo o liemos. O es. lo liemos. Conmigo no vas a hacer debate. ¿Cómo le parece? Al equipo con más quince. Más quince, veintiocho puntos. No me que puede quedar eliminado? la voz. Ya, la voz. Bueno, listo. Entonces, el debate... Y el señor se meta ya a, sí. a decir que no es así. Bueno. Yo no voy a hacer debate con la voz porque no me importa hacer debate con la voz. Listo. Así es imposible. con Luciano, me llama este programa ya, ya super debate. Tranquilo, que él es, él es yo con Yo con Joy. Yo con Joy. Yo. Yo, yo, no, yo. No, no, Qué tan que, sensible. Es que, que el día del amor y la amistad la sensibilidad. Yo me quiero evitar la fatiga. darle gusto a la parroquia para que todo el mundo goce con las tales tarjetas rojas. Eso es lo que yo me quiero evitar. Y por eso no voy a hacer debate con nada. Pues, la lengua, Y por eso no voy, No, es que no estoy. A ver, ¿qué de malo he dicho? No, ¿Quién nacional no puede quedar eliminado. No. Es con el 96% gana, de, gana, de gana, puntos. He pensado lo que te dé la gana, la voz, que no me importa debatir con a vos. ¿verdad que lo ¿Verdad que lo echan? No no estoy lo echan. dispuesto a debatir con vos porque te echan porque, no te, te echan. porque te quiero convencer la voz porque no quiero ah, perder no, Es que no es a mí, es a la gente. Es a la gente, a mí no. A mí no, es a la gente, señora A mí no me tiene que convencer. ¿Y usted ya. por qué me saca la pálida? Porque a usted no lo he presentado y ya indispuso a ya Luciano no, y ha hablado no, más que no una lora mojada, nadie. hermano. Ya Contrólese, a ver. A mí no me indispone nadie, mucho menos la vozita, por Dios. <ríe> Pero Hola, se ha incomodado, pues. hermano. A mí me indispone... El coronavirus me indispone a las injusticias, eso me indispone. Eh, ay, ye, ye, pero, pero la vocito va a indisponer a mí pues. Qué tal esa. La vocito hoy sí, me sí, va a indisponer sí. Sí, sí, y sí. me va a armar un sí, problema. Te indispongo. Vuelvo y repito, señores del Nacional, sí. aquí no se ha ganado nada. Bueno, tenemos el mejor equipo del país, pero esto, pero es que Nacional no está lista para ganarle a Junior, ni al Pereira, ni a Águilas, ni a Envigado. ...ni a Río Negro... Ni a, ni, a, ...ni a yo no sé quién... ...Nacional está lista para ganar títulos... ...y que yo sepa hasta ahora no, no ha llegado al título... ...estamos en muy buen camino hacia el título... ...hay que seguir así... ...hay que seguirle demostrando... ...a todo el mundo... ...hay que seguirle demostrando a todo el mundo... ...a toda esa oposición feroz... ...que el equipo tiene en Colombia... ...quién es el Pero que manda pueden el quedar el Hay ...hay que mostrarle a todo el mundo... ¿Quién es el que manda en Colombia? Bueno, listo. Y, y no tenemos necesidad de andar sacando que el metrico aquí que ve que el gol de Fulanito, no mire, es que y ahí se miran y se pique. No, no, no. Nacional tiene que seguir su camino al objetivo que se ha trazado, el título de este año. Bueno, y para llegar al objetivo, tiene que ganar los partidos. Don Gustavo Osorio Salazar ganó Medellín. Julio avelino se estrenó con éxito. Pero estaba como incómodo, Julio Adelino. ¿Qué pasó? Buenas noches, Gustavo. Bienvenido al debate. Hola, Rafa. Le doy gracias a Dios por todo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que, ante la injusticia del domingo pasado, mucha gente me pidió que no viniera al programa. Muchos hinchas, muchos televidentes, injusticia? muchos hinchas de radio me pidieron que no viniera al programa. Pero baja, yo acudí, acudí a mi Biblia. Encontré que Lucas 14 dice, el que se humilla será enaltecido. Aquí estoy, aquí estoy. Oh. Bueno... Listo, yo bueno, lo sorry, pero yo quiero saber cuál fue la injusticia que cometió no, en el programa no, con usted. Lo no, no, dice todo el mundo. Pero, no, eso dice no, no, no, todo no, no. el mundo, no lo digo no, yo. No. Lo dice todo el mundo. Pero entremos en materia, mire. Mi mamá no me ha dicho mire, nada de mire, que fue una injusticia haberlo echado. Eh, mire, mis hijos no me han dicho mire, nada. Y como usted dice que todo el mundo mire, dice, mire, vamos, pues a mí nadie va, me ha dicho vamos nada. A hablar, vamos a hablar de, de, de, del partido. Lo primero, lo primero. A esta hora, a esta hora, a esta hora, el Bucaramanga que estaba de sexto, pasa a ser décimo, porque es goleado por el equipo de Águilas, de sexto, pasó a ser décimo, en consecuencia, en consecuencia, Medellín, Medellín es octavo, si a uno lo meten también, aparte de que uno pone, pone el fútbol, y pone los goles como los puso Independiente Medellín, frente a Once Caldas, y por ahí también le dan la mano, bienvenida a la mano, entonces a esta hora Medellín es octavo, es octavo por Águilas Doradas, Águilas Doradas le da la mano a Independiente Medellín, y es octavo, pero Medellín lo que tiene que hacer el próximo domingo, es ir a ganar a la ciudad de Armenia, para ratificar lo que hizo frente a Once Caldas. Primer ítem, primer ítem para jugar bien, es ...tener la pelota... ...y Medellín frente a Once Caldas... ...la tuvo 65-35 creo en el global... ...creo... ...entonces no sé por qué los hinchas... ...los hinchas... ...en el primer tiempo después de Medellín... ...tener la posesión de la pelota... ...la emprendieron contra el equipo... ...y por ende contra el técnico... ...porque el que, está en la raya, el que estaba en la raya era Julio Comesaña ...entonces también le tocó llevar del bulto... ...después en el segundo tiempo yo no sé qué dirían... ...los mismos hinchas que fustigaron... Y que, insultaron, y que insultaron a Julio y al equipo, no sé qué dirían en el segundo tiempo. Lo cierto del caso es que en el segundo tiempo se pasa por encima de 11 Caldas, se le gana 3-1, y Julio Comesaña en la rueda de prensa dice, aquellos, y lo voy a leer textualmente para que no vayan a haber dudas, dijo, los qué hinchas miedo. que vociferan y mandan mala energía son hinchas de otro equipo de la plaza, eso dijo Julio Comesaña. Los hinchas del Medellín se sintieron ofendidos, hablo de la Resistencia, y sacaron un comunicado. Pero yo voy a salir en defensa de Julio Comesaña por una razón. Señores hinchas de la Resistencia, cuando ustedes ni siquiera habían nacido, Julio Comesaña ya era técnico independiente de Medellín y tenía más sentido de pertenencia que muchos por el equipo. Y estuvo a punto de ser campeón por allá en los 80. Entonces no se equivoquen con Julio, porque Julio me parece que es más hincha del Medellín que muchos. Así que me parece que ese comunicado que sacaron en contra de Julio Comesaña no al lugar, no al lugar. Y Medellín está recomponiendo el camino. Tampoco ha ganado nada, así que de octavo en esta fecha hay que seguir ganándole a Quindío, hay que seguirle ganando a Bucaramanga, que después viene aquí en condición de local, hay que ganarle a Envigado, a Patriotas, al Deportivo Pasto los dos clásicos que vienen también en los partidos que restan, entonces Medellín tiene que seguir ganando, porque eso no puede ser flor de un día esa es la verdad con Independiente Medellín pero digo, pero también ratifico que Medellín, frente a Once Caldas, no jugó bien, jugó muy bien Jugó muy bien. Y para mí jugó bien desde el primer tiempo, porque el primer ítem que yo tengo para empezar a jugar bien es la posesión de la pelota y Medellín la tuvo desde el primer tiempo. Bueno, por favor me recuerda el versículo. ¿Cómo dice? Está en Lucas 14. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Y cómo dice? ¿Ah? El que se humilla será enaltecido. Pero le faltó otra que dice El que se ensalza será humillado uh, A ver, eh, saludo a Usted le leyó mí la mitad del versículo En el versículo dice el que yeah, se humilla ay, será, será enaltecido, pero el que a, se, se a sube. La yugula, entonces, hermano. como sube como palma, cae como coco, será humillado. A ver, don Augusto Veloz, el cirujano de comentario. Don Rafael, ¿qué quiere que le hable de Medellín o de Nacional? No, empece, bueno, vamos con Medellín pues, no, eh, no, y luego, y si sí, quiere claro, algo de Nacional, y luego do, los dos debates. Primero vamos, de no hable de Medellín. De Medellín, de Medellín, Medellín. Usted no tiene, perdón, ¿por qué señor González? Usted no tiene por qué dar órdenes y decir qué hablan o qué no hablan. No, no, no, no. Ahorrense sus bueno. palabras y ahorrese una amarilla ¿Qué Dale aporta a aporta lo, lo mismo No, pero lo mismo que usted aporta al fútbol ¿Por eso? Menos ¿Por eso? Menos ¿Qué nos no, aporta Ay, no la Voy a hablar de nacional bueno. No, está la hincha de eh, nasal eh, pero y patética pues, Porque Velosa habla eh, pues, de eh, pues, nacional Pues se ha aportado y esa? he tratado menos mal al equipo que usted Sí, ¿no? sí, sí, sí Exacto sí, Yo sí, no, sí, yo sí, no, sí, no sí, le digo jugadores de nacional ineptos como vos le decís Indignos Indignos Y entre dos indignos hay 24 goles Exacto Entre dos indignos hay 24 goles Pero si le decís dice cobar cuando el va perfecto, a por perfecto, perfecto, nacional. Si sí nación le dice es cobar y cuando pasan los que de tronco y si van a No, no estoy en mi turno no, no estoy ¿sí en mi turno turno usted va a hacer debate con quién hoy Gonzalo No, algo que con la es que cuando no cuando hiciste tonterías y hablando de Nacional, hablando de Nacional, va a hacer conmigo hablando de nación va no, a hacer si conmigo debate hay usted los insulto yo yo hablo de cobar y hablo de troncos en los carros oficiales yo busca hacer debates con los más débiles continúa ah, bueno, bueno, no, bueno. pues. Muy bien. no, no. Pues. Traba, mire comenzaña antes del partido, no que de me, necesitaba, de que me de necesitaba un 50% de los puntos eh, más uno. De los antes del partido, creo que estaba desfasado y nosotros hicimos la cuenta. Hoy, después de haber ganado ese compromiso de ganar tres puntos, creo que Comensaña hoy sí tiene la razón. 50% más uno significa que dan 30 puntos, que, que haría 16 puntos. Quincemos uno, 16, más, más, más. De los que tienen en este momento, A llegaría 13. 30, 31, A más 14 que tiene, llega a 30. Yo creo que con eso sí clasifica el, el, el, el, cualquier equipo en Colombia con los 30 ah, puntos. No... Ahora, por supuesto, uno tiene que recordar unas palabras que por ejemplo decía Ram Román Riquelme, decía en Boca Junior. Yo no pienso ganar este título pensando en título, yo pienso ganar la Copa Libertadores. O sea, mandar la mente, llevar la mente mucho más allá, y eso es lo que uno pretende, que los técnicos en Colombia no piensen en el día a día, sino llevar más allá, indudablemente, la aspiración de un técnico, que en este caso, por supuesto, es el, el técnico del Medellín. Eh, eso sobre el tema de, del cuadro rojo y azul Rafa, que de todas maneras se le vio algo un poquito más de orden. Eh, esperamos de que le dé un modelo de juego que no lo tenía con Bolillo, el técnico Comesaña, un técnico con conocimientos técnico-tácticos y estratégicos que realmente salen a la luz pública en el Junior de Barranquilla cuando, cuando lo dirigió y bueno, y cuando estuve en el Medellín hace unos años atrás, en las tres veces anteriores así pues Rafa, que eso en torno al Medellín usted dirá cuando debatimos sobre el tema Atlético Nacional Bueno eh, Don Juan Diego Arroyave, gusto saludarlo Buenas noches, usted como siempre ha conductado bien, bien, bien puesto eh, y eso nos gusta Háblele, Cobar, hombre usted, Hable a ver, señor y no se indisponga porque lo, le diga o a sea. Lucía. Muy buena noche, Rafa. Saludo para usted, para todos los televidentes, toda la gente que sigue las plataformas digitales de Rafa Bola al aire. Un abrazo especial. no es que, ¿qué, ¿Qué hay que decir? Es que Nacional es el líder. Nacional es el líder absoluto. ¿Y cómo se ganan los títulos y los torneos? Se gana siendo partido. protagonista. Siendo protagonista. El equipo está siendo protagonista del torneo. Y ese es un trabajo ponderable donde hay que ensalzarlo y hay que ponerlo en, en un cita de honor al técnico Alejandro Restrepo en que muy, muy, mucha gente no creía en él no creían en él por pues por todavía razones viene a hacer un trabajo formativo en Nacional y era un reto bastante importante y mira lo que gente, está mire, haciendo, lo mesa, mire lo, que, que, lo que está haciendo ahora con este equipo donde es prácticamente el mismo que Guimaraes. no supo utilizar Guimaraes la materia eso, prima sí. no me señale a mí porque yo no me metí con el señor Alejandro ah, Recepo, no, porque ese no, no era mi problema Alejandro pero acá Recepo. lo descalificaron, lo dijeron Ruiz, le dijeron de todo Sí, pues, sí. bueno, de todas maneras, de todas maneras con los refuerzos que logró y civil nacional, no con señale, todos los no, problemas es que, que no ha ofendí, tenido, no, mire ofendí, hasta dónde ha llegado el, este equipo. Nacional. Sigue siendo líder, una gran demostración de fútbol ayer, con un jugador que se está sacando, se está sacudiendo, como el loco Alves, le tocaba, le correspondía, gana mucho dinero, es un, es un referente, tenía en un semestre muy malo como el anterior, ahora está... Entrando en contexto. Goleador tiene que ser así, protagonista, y eso lo logró ayer en un, eh, frente al partido frente a Junior, donde ya Nacional demuestra el, que está para grandes cosas en el presente torneo. Y con, otro, con otra situación, los niveles individuales de Nacional que están superando lo que se esperaba en cuanto a lo ocurrido el semestre anterior, jugadores que están pasando por un mismo momento, caso, caso Marulanda, caso Vanguero, el mismo Jason Perea, etcétera, el mismo Loco Alves, para citar casos puntuales, y con todo y esto, se ha hecho un conjunto para que el equipo solidifique la campaña que hace en este momento líder absoluto. Por eso hay que hablar Se, del líder. Señor, ¿Por qué Juan es el Llero, líder? le voy a hacer una pregunta. ¿Usted está de acuerdo con las palabras que acaba de expresar el Dalai Lama del fútbol verde sobre que Nacional está, no, va, no está clasificado y no, clasifica, no va a clasificar? ¿qué? Que no va a clasificar. No. ¿Usted está de acuerdo con esa? Pues no, no, no. no, no él, él tiene, él tiene no con, él no va su va concepto. Y yo el tengo en mí. No, perdón, Juan, llevaba mi interpelación. Hasta puede que no clasifique. No. Pero yo no diga que una cosa es que puede y otra cosa es que no va a clasificar. ¿Está de acuerdo con nada, frase y, o no? Y cuando hablen no. del profesor Restrepo, sí, mire mami, pero mira a todo el mundo, a todo el mundo, porque ahora todo el mundo sabía, empezando por usted, Royave, que Restrepo era un pedagogo del fútbol y nunca lo dijeron cuando le dijeron muerto de hambre y perrito faldero de Carolina Ardila etcétera, etcétera, No lo dije etcétera, yo, no me meta en eso. No, nadie dijo pero, nada. No, señor, es que pero, pero si lo dijeron, pero, pero nadie dijo todos, nada. Usted fue uno de los principales detractores de Alejandro Restrepo, para que no, sí. no, Ay, no, yo no fíjate, cante muchas campañas. Así, abiertos. cuando hablé el profesor así, bien, Ruiz Rua, los eh, lo estaba denostando. Entonces, cuando hablé el profesor sí, Ruiz, Rua, lo, estaba Entonces, el profesor sí, Ruiz Rua, lo estaba denostando. Sí, lo que usted acomoda, cómoda, acomoda las palabras para poder, para poder justificar. Para que paz? porque sé que no lo sabes. Para mí, para mí hace gran campaña Estreco, Pero sabía revelación que revelación del fútbol colombiano bueno, como ya, técnico deja, deja terminar, eh. y no estoy de acuerdo. Nacional está clasificado. Nacional hace rato está consiguiendo los puntos que necesita. Nacional no como que eliminado. Jamás, eso no existe bueno, dentro, de, ahora, dentro del dentro del contexto futbolístico de Nacional. En este semestre no está el que no quede eliminado. ¿Cómo vio el debut de Julio, Adelín? Me parece que Julio Comesaña arranca bien. Con un Arrancó Medellín desconocido bien. en el primer tiempo Y en un segundo tiempo Donde se aplica el revulsivo Esos son los técnicos muy bien. Esos son los técnicos Peleando con ¿Qué los hace? Luchas. Primer tiempo donde el equipo no tenía nada que hacer Estaba perdido en la cancha No encontraba la manera de, de, de superar a once Caldas Jugadores que no estaban dentro del contexto Futbolístico Y llega el segundo tiempo Y aparecen, se, se iluminan Se les prende el farolito Y creo no. que fue Ah, calma, o sea, Godito, dejar, pues, calma. No, déjame que yo estoy terminando y usted, tú concierto, yo no te interrumpí. Usted no me interrumpa por que mí. hace tiempo no hablaba, entonces, habla, entonces, entonces Entonces digo que con lo hecho en el segundo tiempo, ahí es la importancia de los técnicos que llegan, aplican revulsivos, volteó el partido y lo ganó. Don Elkin ahora sí, buenas noches. Qué pena con lo de la amarilla, pero es que usted a veces se indisciplina, Ay, está pero no, a, a ver, díganos, a ver, cómo vio usted, al usted? ah, porque es que usted, él es tú, amarillo, no, ya no, no, ver. no, no, no, yo no, sí, bueno, claro, de no lo toque nadie, amarilla que, que es no arrepentimiento, amarilla para usted, señor Osorio. ya, ya, ya. ya, ya, ya, ya, ya. Sí, ah, sí, sí estoy de acuerdo, unibiese, está resentido sí, sí. por la Primera, vez que, no, no, primera no. vez que un árbitro le presenta disculpas al jugador, no, no, pero Rafa, tranquilo, tranquilo, no hay problema. No a mí ya, ya, ya sí. tenía que a Hola, don Rafa Gol, saludo sí. cordial para pregunto usted. pregunto porque usted estuvo en Claro, eh, en soy de los pocos, de eh, diría uno, privilegiados sí. con tu gente? de estar en el estadio Atanasio Gerardo, sí, me gusta estar en la tribuna, me gusta estar en el pueblo, cosa que usted no hace, cosa que usted va en la calle y le piden un autógrafo dice, ah, después, después, Estabas no moleste. Tu lo primero, estoy de loco. acuerdo con el hincha del Conjunto Deportivo Independiente Medellín, por lo menos la protesta del primer tiempo. Ojo, don Gustavo, y espero que me dejen hablar. El hincha del Medellín no le protestó a Comezaña, porque antes del partido, vamos muy temprano al estadio, hacemos un trabajo de campo, y quienes entrevistamos le daban y le dieron el apoyo a Comezaña. Se metieron con los jugadores porque, señores, es que la tasa está rebosada en Independiente Medellín. Muchos de estos jugadores que jugaron mal el primer tiempo vienen eliminando al equipo en los últimos campeonatos la protesta no era Comezaña eran los jugadores Era que está en la era raya lo... es sí, pero no hablaban Comezaña, andate, y no señor no el arriba, apoyo estaba, fue estaba, a Comezaña estaba, y la protesta a los jugadores estaba, punto sí, número dos estaba, sí. julio, me gustó el segundo tiempo del Medellín hay una expresión que he escuchado mucho a lo largo de la historia y es que los buenos técnicos se conocen en, sobre todo en los entretiempos cuando hay que hacer un recambio y eso tuvo Independiente Medellín, sobre todo en temas de actitud. Mire que quienes hicieron los goles no venían jugando bien el primer tiempo. El muchachito Eduardo López que lo, defende, lo defiende tanto Augusto. Eh, el delantero Díver, Cambindo. Y Vladimir Hernández que jugó un muy buen segundo tiempo. Y le suma reina para quien habla la, la figura del partido. Qué pena, señor Comesaña, no le queda bien comparar el hincha con otra afición. Y sobre todo los hinchas de Atlético Nacional. Eso entre hinchas eso es hasta una ofenda es hasta una ofenda, una ofensa así me disculpa señor que esa expresión en rueda de prensa a mí no me gustó porque reitero, el hincha del Medellín protestó fue a los jugadores y el apoyo es hacia usted de Atlético Nacional, hombre, un equipo con el 95% de puntos con el 50% de los partidos jugados fantándole otro 50% diciendo que puede quedar eliminado nunca en la vida he visto un equipo en el mundo que tenga un 95% de efectividad y que faltándole una segunda vuelta para terminar una primera parte el campeonato quede eliminado. Bueno, hay algunos que dicen ser hinchas, pero entonces son muy malos hinchas. Ojo, don Rafa, finalmente que el tema de Alves, aquí le doy mérito y cepillo al técnico de Nacional que utilizó el sentido común. Alves lo utiliza en Barranquilla, a él no le fue bien en Barranquilla y seguramente tenía su pullita de saber que estuvo en un equipo grande como el Junior, no le fue bien, lo utilizó y marcó dos goles, figura de la cancha, primeros 25 minutos no jugó bien Nacional, pero los equipos grandes están precisamente para eso, ante la adversidad superar muchas cosas, y al final terminó ganando el equipo verdolaga tres goles por uno. Claro, que tener en cuenta la capacidad de resiliencia que tiene un equipo como Atlético Nacional, que le dio vuelta al mercado y gano. bueno hay que hacer una bueno, claridad qué claridad hacer claro, se sí. pasa haciendo en, claridad en torno al señor comisario <ríe> y lo que <ríe> dijo lo que yo alcancé a leer porque no lo escuché ya que esa rueda de prensa no sé por qué dice es que se extravió eh, dijo Hinchas, parecen hinchas de, de, de otros equipos, pero yo no tomé eso como... De Antioquia. Pero yo no tomé eso como, como, como para Atlético, es que Atlético Nacional. ¿Qué carajos tiene que ver con Comisar, a Comisar y con el Medellín? ¿Qué carajos tiene que ver Atlético Nacional bueno, con que Medellín gane, pierda empate? Eso no es problema nuestro. Así pues que ellos, si, si le en la hinchada de Nacional se va a indisponer por eso... Peor fue el otro que no aumentó la madre El que acabaron de echar ¿Por qué lo echaron? Ese no aumentó la madre Su ex amigo. Ese no, ese no mentó la madre Entonces, eh, eso de que hay Comesaña puede decir misa Comezaña puede decir lo que quiera Pero no tiene la gente nacional ¿Por qué indisponerse con ese caballero? Bueno, que dice que es técnico de que fútbol Al no final del de juego, anoche Los hinchas de corazón Del el Deportivo Independiente de de Medellín Hablaron así con Don Elkin, la voz señoras y señores ha ganado el rojo, locura el Deportivo Independiente Medellín marcó tres goles al equipo Once Caldas de Manizales ganó medalla, llegó con mesaña con pie derecho, le ganó al equipo de Manizales, opinión del partido um, fue muy bueno um, me gustó mucho y como es la segunda vez que vengo pues, al Chile, estuvo genial todo ¿y usted qué dice? ¿le gustó Medellín? me gustó Medellín me gustó cuando hicieron los goles me gustaba mirar todo el partido y pues me gustaban mucho los goles. Eh, ¡Qué bonito! Oiga, ¿hace cuánto la mamá no lo motila? Sí. No, es que nosotros nacimos así. ¡Ah, nacieron así! Oiga, ¡chóquela, chóquela! ¿Usted le gustó el partido? Sí, sí, sí, me gustó, más ataque Sobre todo el segundo tiempo Sí, sobre todo el segundo tiempo ¿Usted qué dice, amigazo? ¿Qué más me lavó? No, hermano, sobre todo el segundo tiempo Primer tiempo para olvidar Al menos, gracias a Dios, ya volvimos a ganar la voz Oiga, tiempo sin vernos, hombre la voz. Felicitaciones, hombre Feliz día de amor y amistad ¿Qué, la... ¿Qué me vas a regalar? No, ahí, lo, ahí vamos pensando, ahí vamos pensando sí. ¿Qué joven? ¿Qué más? ¿Qué la voz? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien o no? ¿Te gustó el partido? Hombre, muy contento, el primer tiempo muy mal. El segundo ya mejoró porque la hinchada se enojó un poco. Pero al menos Comesaña les habla. No estoy diciendo que el bolillo es malo, no. Eh, hay un cambio. Hay un cambio y ganamos, que es lo más importante. Oiga, tenés algo parecido a Comesaña, el color del cabello. Es que es lo más importante. Y lo más, y lo más bonito es que me tocó verlo jugar. Eh, ¿usted, ¿Usted qué le va a preguntar a Julio Avelino Comesaña? ¿Cómo, ¿Cómo planteaste hoy de bueno ese partido? Lo vi difícil y lo recompuse. Oiga, Julio Abelino, no es pues uruguayo. Y es que lo vi difícil y lo recompuse. Sí, sí claro. Allá que lo está cambiando y se hizo. Amor Vamos, vamos. ¿Sí? Uy. ¿Usted qué hombre joven? ¿Le gustó el medallo? Me gustó el segundo tiempo. La mano de Comesaña se sintió en el, en el segundo tiempo. O sea, que él dijo algo en el banco y Hay medallo poco, mejoró sí, sí, en no. el entretiempo. Sobre todo, y, le, y nos subió mucho el gol tempranero. Empezando el segundo tiempo. Eh, ¿Casado hace cuánto? 35. 35. ¿Qué diste de amor y amistad? Empecé dando la, la entrada hoy al estadio, pues luego de la, de, de la pandemia, desde de la pandemia, llevamos tanto tiempo sin venir. ¿Le gustó el regalo de amor y amistad? Sí, me encantó. 35 años. Uh -huh, Como un mes para el agua, mentira. <risa> un besito, un besito después de 35 años y hasta con tapabocas. Vea, oiga, hasta el mismo peinado, padre e hijo. ¿Me da qué? Muy bien. Hoy lo traemos por primera vez a ver si se enamora del equipo. Al principio pensamos que íbamos a sufrir porque empezar perdiendo, pero comenzando en el segundo tiempo que dinero el revulsivo preocupados por los centrales pero en términos generales bien bien bien usted cómo le llama José David Robledo Álvarez cómo cómo José David Robledo Álvarez José David Robledo Álvarez hincha de quién del Medellín le gustó el partido sí señor Feliz día de hoy, amor y amistad. Gracias. Chóquela. A ver, a ver, joven, el partido, ¿cómo lo califica usted? El partido, el primer tiempo muy regular. Medellín muy quedado. Al segundo mejoró. Pero una preguntita para el técnico, ¿qué pasa con Buletis? Que debe ser titular. Debe, claro que cambiando hizo gol en el segundo tiempo. Bueno, sí, también hizo gol. Pero, pero el titular, el titular. El titular, titular, Buletis. En el primer, pues, ¿qué pari? era en el primer tiempo? Pero... ¿Cómo, cómo? ¿Qué qué? Muy Decepcionados en el primer no, tiempo. Usted dijo que paridera, yo le oí. Sí, sí. <risa> <risa> Pero el segundo goles. Uh, sí, sí, sí. Uy, descansamos. Pero pues, para adelante. Ojalá sigamos ganando así. ¿Cómo me le va? ¿Cuál es su nombre? El de Oterio Álvarez, hombre que va con buenas noches, Rafa Jol. ¿Cómo, cómo traes? Vez, otra vez me gustó. Rafa Jol Oiga, Ave María, ¿con quién vino? Con toda la prole, mis nietos, mis hijos, todos. Voy a terminar con estos hinchas de corazón hacer aquí venga amiguito yo lo cargo a usted ay señoras y señores aquí terminamos con los hinchas del medallo uy uy un aplauso para ustedes muchachos un aplauso ¡No lo Bueno, felicitaciones pueblo. a los hinchas de Medellín, pueblo. ganaron el partido y, y, y, y, la fa, y la frase siempre, el que gana es el que goza Conclusiones del Medellín Luciano Ganó. ¿Qué más se va a decir, Ganó. Listo, Gano. usted Gustavo no, eh, Una cosa es ganar y otra cosa es ganar bien Me parece que en las, eh, Medellín ganó bien, no dejó dudas Sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo Y con un agravante que no podemos dejar pasar por alto Los centrales están improvisados porque Mambo Díaz no juega de central, Juan Guillermo Arboleda no juega de central, los dos sagrados centrales titulares lesionados salieron, que no es normal, eso es anormal y aún así la extrema defensa nunca se descompuso frente a este equipo once cal bueno don augusto aunque no hace un primer tiempo tan espectacular pero se le nota la, la mano del técnico en el, ¿Ah, en sí? el intermedio ¿En, en el camerino sí señor mm. en el camerino y eso realmente Bien, hombre. Se, se refleja en el terreno de juego y bueno cómo te quieren hernán Darío gómez mi estimado Comezaña. cómo te quieren bolillo bastón que te fueras para que tú este me la espalda que necesita mucho de triunfos y creo que este es un buen inicio haberle ganado a Alonso Caldas. Después de un primer tiempo no muy bueno para Independiente Medellín, el segundo tiempo me gustó por el tema no solamente del resultado, sino la forma como los jugadores responsablemente asumieron el partido. Me parece hasta que esa pullada del hincha de Medellín protestando por el primer tiempo hizo que los jugadores vean se tocaran para el segundo tiempo también. Bueno, muy bien, ahí están las conclusiones del Deportivo Independiente de Medellín, su triunfo inobjetable sobre el Once Caldas de Manizales. Gustavo, ¿cuál es el próximo partido del Medellín? El próximo partido de Independiente de Medellín es el domingo entrante de hoy en siete días en la ciudad de Armenia, en un hermoso horario, 8 y 10 de la noche. <risa> muy hermoso. La pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. vuelve el super debate por Tele Antioquia. Direct TV te da los partidos de las mejores ligas del mundo. Espera, no será demasiado. ¿En serio todas las ligas y además partidos en exclusiva de la liga española? ¿No es mucho eso? No. ¿Con partidos exclusivos de la conmebol sudamericana? Es demasiado. Y verlo en la tele, la tablet o el celu, eso sí es demasiado. No, no. Nunca es demasiado fútbol. Por eso, DirecTV te da los partidos de las ligas más importantes. Compra hoy y recibe hasta dos meses gratis. Llama ya al numeral 332 o aprovecha las ofertas de prepago y DirecTV Go. Crédito Pensionados Cotrafa. Bajas tasas de interés. Línea única 454-9595. Vigilado Superfinanciera de Colombia. Adscrita a Fogacop.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 Sigue viendo el superdebate por Tele Antioquia. de frescolanta y ahora con nueva imagen. Leche colanta con sabor a fresa, vainilla y chocolate. Frescolanta el rico sabor que encanta. Colanta sabe más, sabe a campo. Y con el Coliseo Municipal de Estrezas de Dabeiba completamente lleno, se cumplió la séptima fecha de la Liga Nacional de Play de Fútbol de Salón. Campeonato profesional organizado por la Federación Colombiana de Fútbol de Salón con un marcador de 4 a 0 a favor del equipo Dos Quebradas de Rizalda. Con esto confirmamos cómo los dabeibanos somos grandes anfitriones. El pueblo goza, acompaña y disfruta de estos eventos que desde la Administración Municipal Unidos por Daveiva proponemos Leito Norrego Durango alcalde todos unidos por Dabeiba proseguimos bueno, en el super debate y volvemos ahora a Atlético Nacional que jugó un partidazo el día anterior frente al U Junior de Barranquilla en el Metro porque empezó ganando Junior pasó ganando el Junior se, ha, se asustó un tanto Nacional pero recompone y el equipo arriba, imparable logra eh, terminar tres goles por uno ganando con autoridad sobre el Junior de Barranquilla, flamante líder del torneo, dentro de ocho días y si vuelve a ganar, ya tiene 31 puntos, está súper clasificado ya no hay margen de error para que usted diga que de pronto queda eliminado señor no, González, bueno. es que todas las posibilidades están en la mesa, yo aquí estoy vivo en un minuto puede que esté muerto o no ¿O no? o no, o no, pregunto, no. pregunto, o no. ¿Cómo es, pero, pero pero, como se trata del partido de ayer, sí, señor. hubo un sustico de unos 30 minutos, Ajá. parecía que Junior iba a golear, y mientras se desaforaba la, la gebelandia, diciendo que éramos un desastre, que eso no iba para ningún Pereira, Nacional tuvo la certeza de estudiar al rival... De aguantar esos 30 minutos y cuando tocó, tocó. ¿Y cómo tocó? Con todas las piezas engranadas para finalmente ganar 3 a 1. Voy a meterme aquí a jugar de técnico táctico estratégico, estudioso en la escuela de Hugo Gallego y de Pedro Morales. Voy a emplear aquí una frase: técnico táctica estratega. Oigan, pues, Nacional se dio la pelota. Pero no el campo Traduzcamos eso al lenguaje de nosotros Los, los de la gallera A nosotros los, los que Los que alguna vez jugamos descalzos En las calles del barrio Y con porterías de piedra y balón de cuero había que había Tra, los Traduzcamos eso Traduzcamos eso Quiere decir que Mientras Junior tenía la pelota Nacional se recogía Lo esperaba No lo contragolpeaba porque esa es una asignatura que Nacional tiene pendiente, manejar los contragolpes. Lo esperaba, le cerraba espacios y Junior que metió un gol con un tiro de media distancia, nunca pudo descifrar eso. Le dimos la pelota, pero no la cancha. pero pues que haya sido más o menos explícito, ¿no? Que yo no voy a darme las aquí de técnico y a sacar el tablero. Vea, cuando por la flecha yo no sé qué avanza, yo no sé quién. mire, mire. Por esta flecha se va yo no sé quién. Por aquí hay otro que sale por este lado. Aquí se incruta. Yo no sé esa carreta, yo no la sé. ¿Y quién habla No, no tú? la sé, ni, ni la entiendo, ni la ah. entiendo. Estoy hablando el lenguaje mío, el lenguaje del barrio, el lenguaje coloquial. Sí, sí. Le dimos la pelota, pero no el campo, no tenían espacio por no atacar. Y cuando tocó, se le metieron los goles y se le ganó con superioridad y con autoridad. Eso fue lo importante, autoridad Ahora andan con una frasecita mamona El sometimiento Nacional está sometido por Junior ¿Quién ganó el partido? ¿Quién ganó el partido? Ent sometimiento el que le hizo Alejandro Mamno A los egipcios Ese sí fue sometimiento Ese sí fue sometimiento Pero ahora andan hablando de sometimiento La nueva palabreja de la táctica y estrategia del fútbol Simplemente le ganó bien a Junior Pasó a fugias, claro que las pasó, pero también a veces es bueno ganar con una o que otro suspiro de sufrimiento. Bueno, pero de todas maneras, mire, Luciano, eso es el contragolpe nacional, sí lo hace. ¿Lo no, no lo está manejando no, bien. Pero no es resoluto. Ese es el problema, porque sí los origina, pero en la definición, fatal. A ver usted, señor Osorio. Bueno, yo me remito, yo me remito a la transmisión de ayer en donde estuvimos acompañando a Atlético Nacional, que jugó frente a Atlético Junior y narraba Rafa Gol. Y el primer cambio lo da a esta voz. A ver, señor, ¿qué opina del partido? Hombre, estos tipos entraron dormidos, hermano, ¿qué pasa? Vuelve Rafa a narrar en la pelota tal. Y entonces después, el, seg el segundo comentario. A ver, señor, ¿usted qué opina de el su segundo comentario? Hombre, nos van a golear, hermano. Reaccionen pues si quiera. Ese fue el segundo comentario. El tercer comentario. A ver, eh, señor, eh, comente, por favor, a través de 87.9. Y, y llega y dice el señor. Hermano, pero es que mientras estemos jugando con un indigno en la cancha, estamos jugando con 10. Y ese indigno hizo dos goles. Dos goles. Y no era Duque. Y no fue Duque ayer. Ay, no, Ay, qué Ah, Entonces, sabes? ¿qué hacemos, pues? qué hacemos. Eso es lo que dice el de Ah, ¿Oíste vos? Yo no te no. nombré eh, eh, eh, Oíste, eso es lo, que, no eso lo que Es, el no no eso es lo que dice de Nacional no te nombré, no, yo a, el, Eso es lo que va a hacer de Nacional Por eso le digo, Rafa sí. Gol, No se ocupe en este areópago De tocar el tema de Nacional Que no porque, eso aquí no porque, huele no porque, a, no Los a mí, costellos no porque, me van a entender no porque, La palabra que voy a utilizar Cuando aquí se habla en este set de Nacional En este grupo, y yo me sectúo les huele, los costeños me van a entender Les huele a ñoña Entonces no gaste tiempo, Rafa no, Gol Pidiendo no, no, opiniones de la Atlético no, porque que a se no van no, a dedicar porque, a hablar de mí no, Es que usted no porque dijo a mi cuentos, Usted opinó No, porque yo no vengo y digo una cosa ayer Y otra cosa hoy Ayer dije, los primeros 26 minutos Nacional la pasó mal Y que se ve por bien servido que Junior no le metió tres. Así de simple, porque Junior fue más y de la mano de Cariaco González metió en su arco Atlético Nacional y Nacional no salía. En una transición tuvo la suerte de Perlaza que ganó un balón, oiga por entre dos ganó un balón, se la tira ah, a al Castro y Castro... Okay. A fue al gol indigno. Y el indigno hace un gol. Fue gol de en Barranquilla. suerte. Fue gol de el, chepa. Y empata el partido. Yo, fue gol ese de indigno. Chepa. Después en el segundo tiempo vuelve y hace otro. Fue gol de, chepa. Chepa. Fue gol de vale. suerte. Fue gol de suerte. Fue gol de suerte. Bravo. Fue gol no, de no, suerte. No, ¿no? ¿Para ¿no? qué le gastan tiempo a Nacional? Hombre, no. no se preocupen. Nacional para ustedes. No bueno, ¿quién está coordinando? No. Pues usted... o no, no usted, Los demás no vamos a hablar de Nacional. No, pues. no, no a hablar de Nacional. Usted está ahí con su pueblo rojo. hable de su pueblo rojo. En ocho días entrevistó el los lo, digo, lo único que sí. le digo es que donde yo tome la grabación del partido, por ejemplo, de ayer, ah, arruino a más de uno aquí. Ah, claro. sí, a ver, de, de, no sé, arruino a, a más de Exacto. uno. A ver, ver, Rafa, es sí, como bueno. cuando, eh, discúlpeme, 30 segundos, es como cuando llegó y fue nombrado Alejandro Restrepo. Yo hablé bien de Alejandro, porque sí, los números estadísticos, feos. cuando Restrepo, sí, le dan el equipo de Nacional y sacan a Juan Carlos Restrepo, yo, me saco, yo hablé bien de Restrepo sí, porque es 80% vos. de efectividad le dio varilla a Osorio mucho pero claro, de yo de le dio varilla a Osorio por los resultados tan magros que eh, sí. estaban goleando en ese momento y le dan el, el equipo a Restrepo y resulta Usted va a hacer el un, 80%, nacional, un 80% el, el 8% en efectividad bueno, bueno, la, bueno la, ahora, el ahora el del eh, alguien decía acá que es que Nacional entregó la pelota pero no el espacio, sí entregó pelota, espacio y cancha porque el 72% y el tre, contra el 38% que fue el, el, el, el primer análisis de posesión de balón y de cancha fue así 72 a favor del Junior y 38 a favor de Atlético Nacional pero de todas maneras terminó emparejado eso o sea la recuperación de Nacional sobre todo en el segundo tiempo con los cambios y demás justo ganador ya pero fue emparejado de este emparejado después de 30 minutos bastante negros eh, sobre ese partido ahora Rafa queda una reflexión por el qué el técnico recepo, de el al cual yo creo era. mucho Bueno, dale, vale, a muy largo el no, no, no, o sea, hablar, líder, no es que no vaya a hablar. Líder es líder. <risa> y un equipo que está sumando tantos puntos en el torneo, pues hombre, era de esperarse los partidos son de 90 minutos y por lo que ha pasado en 25 en 30 minutos, me parece que esto tampoco hay que llevarlo a la, a la catástrofe como se estuvo mirando, el partidos de 90 minutos se esperó y Nacional logró remontar este partido y hacer un compromiso importante para seguir sumando y seguirse solidificando como líder del torneo. Pero todo hay que analizarlo desde el prim, primer minuto bueno. hasta el minuto 95, 97 porque terminando el partido la edición fue de 7 minutos, ¿cómo le parece? Eh, el poder y la capacidad de Atlético Nacional precisamente fue ese, que teniendo no muy buenos minutos, porque muy rápido Junior empezó ganando el partido, Nacional de a poco fue emparejando y sobrepasando al equipo de Barranquilla. Y hay una cosa, uno entiende que el técnico hasta ha hecho algunos cambios, teniendo en cuenta la mayor cantidad de muchos jugadores que han actuado, como el caso de Perea, que eh, estuvo en la tribuna, no fue ni suplente. Pero uno nota que en Nacional hay jugadores que marcan una diferencia enorme. Mire que Sebastián Gómez, que marcó el tercer gol de Atlético Nacional y decíamos, hay que entrarlo. Se debe equilibrar ese medio campo. En este momento está por esa, encima esa de gente. muchos jugadores en esa primera línea de volantes. Y es cierto, Marulanda mejoró en el segundo tiempo. Rovira sí me llama poderosamente la atención, Rafa. No sé si es después del COVID, me parece de mejorar el tema futbolístico. Pero es un equipo que va a vea. Derechito hacia arriba, aunque algunos anotan que con el 95% de efectividad puedes es que quedar eliminado. Bueno, Me da hasta Quiero pisado. una moción de claridad. No, después. No, no, no, una después, una no, no, no tengo tiempo. Siempre no, se no habla tengo de posesión tiempo, de pelota No tengo tiempo. Siempre en este momento habla, voy a, no vamos a responder la pregunta a las 10 unidos por Antioquia. Sí, todos unidos sabe. por Antioquia. No hay tiempo aquí. Señor. Qué pena conocer. Roja, amarilla para Luciano. No, amarilla. A ver. En la pregunta todos me llamo, unidos. Un un un un un llamó un Ferrucho, que a las diez y Ay, media podía hablar. Bueno, a, en la pregunta a Todos <ríe> Unidos por Antioquia, y a propósito, Ay, un, un abrazo chalo, para el vos, doctor Aníbal Gaviria. Sí, no, sí, sí, sí, un abrazo sí. para Ferrucho también, sí. y respetando a Ferrucho, que para, te de periodismo a vosotros. La pregunta, la pregunta, la pregunta, la pregunta es, la pregunta es, ¿cómo se llama el estadio de Turbo? Esa es la pregunta y la responde el doctor Héctor Fabián Betancur, el gerente de Indeportes. Doctor Héctor Fabián, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Soy Héctor Fabián Betancur, gerente de Indeportes Antioquia. El estadio de Turbo se llama JJ Trelles. Uno de los íconos del fútbol en Antioquia, claro, John Jairo Trelles, la turbina. Esta sección se llama Todos Unidos por Antioquia. ¿Usted se acuerda de Trelles como Gaby? Hombre, sí, hombre. Adelante ponía a temblar a más de uno. Y el bailadito cuando celebraba. Los hinchas de Nacional lo recuerdan. ¿Cómo era el bailadito? No, no, no, no. Eso no me lo sé yo. Eso solamente los de Urabá lo saben hacer. Por supuesto. ¿Qué si hay de Indeportes Antioquia a propósito de escenarios deportivos? No, muy bien. Yo creo que en esto tenemos una, una meta muy grande y es el acompañamiento a los municipios para que le den mantenimiento a los escenarios deportivos. Hoy en día no es tanto construir nuevos escenarios, no, es mantener lo que hay y sobre todo ponerlos en actividades. Esa es la meta con nosotros y acompañar el mantenimiento de escenarios deportivos. ¿Qué tanto ha disfrutado su labor como gerente? Súper, no, Indeportes Antioquia es la casa del deporte antioqueño. Allí se siente y se respeta respira deporte y se respira sobre todo trabajo por el deporte antioqueño. ¿Usted es hincha del medallón? Soy hincha de nacional. Es, es que como usted dijo ahora, dice que los hinchas de nacional disfrutan. ¿A usted verdolaga? Yo soy verdolaga, totalmente. Sí, señor. Verde, verde y blanco, Antioquia. Antioquia. Blanco y verde, blanco Antioquia. el cielo, verde las montañas. Muy bien, que Dios lo bendiga. A usted, Dios lo bendiga, muchas ¿Quién gracias. ¿Quién invitó a quien en el peinado? Usted me invitó a mí, porque yo a mí me cayó peor ni mero que usted. Don Rafa Gol, aquí hacemos notas diferentes, todos unidos por Antioquia Goal, goal, goal, goal. Bueno, muchas gracias doctor Héctor Fabián. Y nosotros vamos a los resultados de la jornada. Tenemos los resultados de la jornada del fútbol profesional colombiano. Así. Ah, Medellín. Ah, Vega, ¿no? Sí, Medellín 3, Caldas 1. <risa> <risa> sí. eh, junior 1, Nacional 3, Caligado Ganu... 1, oh, Quindío 1. América 2, Jaguares 3. <risa> Millonarios, 3, Huila 1, Tolima 1, Deportivo Cali 1, Pasto 0, Santa Fe 1, Águilas 3, Bucaramanga 0. Bueno, bueno, nos falta otro. Equidad mañana. contra Pereira, mañana a las 6 de la tarde, y Petrolera contra Patriotas a las 8 de la noche. Atención, señoras y señores, hablamos de la, la jornada del fútbol la tabla profesional de colombiano, la tabla nacional 28, Millos 22, Tolima es tercero con 19, cuarto Envigado 18, Petrolera, Quindío América, Medellín Pereira, Bucaramanga acumulan 14 unidades. Sí. Bueno, en la posición 11, Jaguares con 14 puntos Posición 12, Águilas 13 En la posición 13, Junior con 11 puntos Posición 14, Santa Fe con 10 15, Cali con 10 16, Equidad con 9 17, Paso con 7 18, Patriotas con 7 puntos Posición 19, Huila con 6 puntos Y en la posición 20, último lugar, Caldas con 5 puntos La próxima fecha se enfrenta Patriotas con Tolima, Jaguares contra Millonarios Cali Pereira Quindío contra Medellín y huila frente a Equidad. Continúa la fecha con el Once Caldas frente a Petrolera, Santa Fe frente a Envigado, Águilas recibe a Junior Nacional contra el Pasto y Bucaramanga frente al América. Bueno, muy bien, ahí está entonces el resumen de la jornada. Por favor, un número del 1 al 192. 28. El número 28 corresponde al señor Jorge Orlando Monsalve, vive en el barrio Guayabal. Tres personas en el programa, dos hombres una mujer. Y la respuesta dice JJ Treyes, El estadio, correcto, Gustavo El número 10 de Javier Reina El número 10 de Javier Reina Corresponde a una dama que se llama Amanda Sánchez Y vive, no, no es Amanda Miguel Amanda Sánchez vive en el municipio De Itagüí, ya, ya están viendo el programa Cuatro personas, un hombre, tres Mujeres, a la respuesta John Jairo Treyes. correcto sí, 133, don Rafa El número 133 corresponde a don Humberto de Jesús Vanegas y vive en el municipio de Guarani. Allá ven cuatro personas en el programa, tres hombres y una mujer. La respuesta, JJ3. Correcto. Eh, vamos a despedir el programa con vitrinazo. Yo tengo vitrinazo por acá para darle a las personas que nos piden el vitrinazo en esta tarde. Entonces tengo aquí para Santiago Montoya. A ver, el vitrinazo para Santiago Montoya que nos invitó el día anterior a ver el, si nos colocan ahí la foto. Bueno, ahí estuve ayer con Santiago Montero, me invitó a Minuto 30. Ah, Santiago eh, Jaramillo. Santiago Jaramillo, perdón, el loco Santiago Jaramillo, que me invitó a Minuto 30, me hicieron una entrevista de Minuto 30 para Santiago. El loco, un abrazo fraterno, mi hermano, que va muy bien. Y también tengo vitrina para Elber Restrepo, que lo vemos ahí en pantalla, lo mismo que para... Alex Ramírez, Oscar Stanley, Rosa Lugo exposición de artesanos en la plazoleta occidental del Estadio Atanasio Girardot, dame una manito, soa hasta del 17 al 26 de septiembre hasta las 11 de la noche todos los días para que la eh, gente participe de las mejores artesanías, Luciano a don Santiago Díaz en Santa Rosa de Cabal, a Oscar el Picador en La Ceja, a Santi Martínez y Chemo Quirós Hermanazos, Leonel y Ferney Medina en Bogotá a Daniel William Jonathan Joseph en dorsal para Marielena, la señora Marielena Piedradita, que es la esposa del doctor Saul Velázquez, expresidente de la de fútbol, para que está cumpliendo años hoy para Oscar Castañeda Toro, en el barrio Francisco Antonio, sea hincha de Atlético Nacional. A la familia Hernández Alcaraz, en el barrio Buenos Aires, en Goretti Bello, a Johnny Arango, a Francisco Zapata en Itagüí, al doctor Rubén Álvarez, también en Buenos Aires, y en Fredonia, Álvaro Ramírez, el popular Chocolo. Para Gustavo Ortiz, que regresó allá a Asados y Asados a atender a toda la clientela, un gustazo, un vitirazo especial. Para Álvaro Echavarría, Madrid, quien es uno de los seguidores y aficionados del fútbol en, en Antioquia Fútbol Formativo, en todas las canchas, lo veo uno, un abrazo para Álvaro Echavarría, para Feliz Cumpleaños, para Yoleina Carvajal, que está hoy cumpliendo años, felicidades y que se llene su hogar de alegría con este cumpleaños para Gabriel Jaime Sierra en Nowar con Érico de Estados Unidos y una nota luctuosa, hoy ha fallecido en Tuluá el gran periodista Marcos Montalvo, asesinado gran periodista, gran persona muy conocido, compartimos mucho, pase en su tumba para Marcos Efraín Montalvo. Vitrinazo señoras y señores para el niño Jerónimo Henao, un niño gran fanático del fútbol que Dios lo bendiga con Híncha sus padres, está en tratamiento hincha del equipo verdolaga, mucha fortaleza amiguito, te vas a recuperar que Dios te bendiga. También señoras y señores, el vitrinazo para esta pareja hincha del equipo Atlético Nacional, Johan Esteban Osorio y Valentina Villamizar en el municipio de Itagüí, hincha del equipo verde de Antioquia, celebrando el día de amor y amistad. Muchas felicitaciones para ustedes. Bueno, y para Ariana, la hermosa bebé, un abrazo.